Estoy grabando la segunda parte del super tutorial para aprender Blender desde cero, para crear esta Kame House completamente desde cero, con sus texturas, con el modelado, con todo, con texturas de agua, con una animación al final. Y la primera parte se acaba de publicar ahora mismo en YouTube, así que aprende Blender desde cero creando esta Kame House paso a paso. Tenéis link en mi descripción. ¡Corre que te lo pierdes!